Claro, ¿no? Y me llaman a mí para sí, pero después del toque te queda. Claro. Vamos a pasar a otra información y es que nueva guerra en el mundo urbano Ajá. con esa leyenda, mi artista favorito de todos los rey, tiempos, rey. el rey Don Omar rey. versus Rafa y Pina. Yo creo que Rafa Pina está como está metido demasiado. Ahí está Don Omar y, y rafi Pina. Don Omar ha respondido a sus seguidores mandando un par de rafagazos a Rafi Pina, tirándole de chota con evidencia en lo que sería una tiradera que lanzará en breve. El rey del reggaetón, como también se le conoce a Don Omar, compartió mediante su cuenta de Facebook parte de la letra de una canción sin título, la cual por su fuerte línea menciona al final a Pina, revela la enemistad actual que lleva con el dueño y presidente de la compañía Pina Records, esto no quedaría ahí por parte de Don Omar, ya que posteriormente el día de hoy dejó un mensaje por Twitter que también estaría dirigido hacia Rafipina. Háganle saber a todos, el género urbano es un género de, ca de la calle, que se rige por la regla de la calle. Si usted no lo sabía, ahora se lo voy a decir, claro, chota, con la imagen de una válvula de cañería. Don Omar dio la señal. La mañana de este miércoles, de que algo está por soltarse, confirmándolo posteriormente con otra publicación de que se trata de una inevitable tiradera, ya acompañado de la imagen de un rey con corona de Burger King. Sin embargo, Pina respondió en una, canta, una carta al cantante puertorriqueño Don Omar, en el que le dejó claro que la actualidad está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Sin embargo. Está siendo empañada por series de comentarios por parte de Don Omar en sus redes sociales. Pina, ¿quién oficializó su relación con Nati Natachi hace una semana? Expresó, no soy de la calle, pero tengo claro aquel que vive dañando nombres sin razón. Es quien de verdad se busca. El pisagrama. Señores. Le dejó. Le dejó ahí. La técnica. ¿No? Y se lo puso bien claro ahí. Le dejó caer el, eh, la demanda. Un contra ahí. Claro. Sabes que Pina no se intimida por nadie. Pero eh, eh, eh, Pina tiene problemas, yo creo, en Puerto Rico. Porque hubo una vez que le, le, sí, le tiraron vez, tiro. Eh, a tirotear la oficina de él. Y eso fue eh, en el 2018, si no me equivoco. Que fue cuando Darius Yankee llevó a Anuel AA al concierto. Porque Anuel Doblea tenía problemas en Puerto Rico y ya tú sabes, le dieron agua Eso la lata eh, y... eh, Esos pleitos se dan duros porque son gente con mucho poder en el ámbito de la música. Porque Don Humano, que no esté sonando, tiene su respeto en, en la música mundial. Esperemos que esa tiradera sea algo musical, que no sea algo tan personal. Sí, pero, pero si no eh. llevo... Pina no, no, es artista. no, pero tiene artistas que pueden, que puede, tiene, que puede ¿tú entiendes? y si nos vemos eso, el junte de Don Omar es, son, son personas ya derivadas, son vie, de la vieja escuela, claro, e incluso claro. no hicieron No, porque canciones también con, Pina puede poner cualquier de sus cantantes, de lo que él, él, él promueve a tirarle a Don Omar. Con claro, y hace su tiradera también, porque puede ser. Esperemos en Dios que sea algo musical, que no sea algo personal, pero debe manejarse de la mejor manera. Todo el mundo espera una tiradera, Don Omar. Cualquier cosa, Don Omar, todo el mundo la está esperando. Y tú sabes que Pina, eh, de la vuelta de Dari Yankee. Sí, pero bueno, él puso un post ahí donde él dice que el rey, hay que darle honor y mérito al que se lo merece, subiendo la canción de Daddy Yankee con Kimi, con la artista urbana, eh, sí. con la artista de para allá. Y dándole a conocer que hay que darle le mérito a quien se lo merece, que es a Dari Yankee. Dan dándole claro como que Don Omar no, ya no Sí, porque tú sabes que el, el problema y... de Don Omar fue que Don Omar hizo un mal, un mal negocio. Oye, y y no, se engavetó no, él mismo. A nivel de no, pero, sí, sí pero me tú me tienes nadie. que darte cuenta que él se fue por el ámbito de, de las películas. Se fue claro. por, el, por el otro business, porque tú sabes que el business ese business web, Claro, se fue por el, por el ámbito de lo que es película. Así es, señores. Estamos activos. Pueden seguirme en las redes sociales, netoflow56, en Instagram y en YouTube, si usted no lo ha visto, el video del Kililin lo que está sonando fuera y dentro del país, el Kililin. Y puede dejar Ahí su comentario? NetoFlow56, si le gustó, usted le da ahí like, si no le gustó, le da también de su comentario, que nosotros estamos cualquier tipo de crítica y de su like tenemos un sondeo, papá, un sondeo en la calle tenemos un sondeo, estamos listos, sí, sí. estamos ready señores, hasta mañana, bye bye llévatelo bye.